bueno acá se ve algo de tierra movida sí, acá tiene que estar acá tiene que estar porque la persona que a hacer el amarre tuvo que mandarlo a hidratar o bien hidratarlo sí, aquí tiene que estar ah, aquí está aquí está aquí tiene que estar ah, no no no no no no no no no no no no no no algo no, no, no. no. Ya, acá. acá. Acá. vamos a hacer equipo de amarre. Es? Venía de pendiente, de postura, ¿no? pendiente, el sepulturero, pendiente. viejo. Uy, Gaf. Menos, ¿sí? el menos. Miren, miren, miren, miren Fotografía deshecha ¡Ah! Y una trenza Una trenza, miren Miren los sedes mismos Miren los él mismos Bueno, parquemos y vamos Vámonos, vámonos, porque pronto a su cultura y Llevámonos esto Como ustedes se pudieron dar cuenta Con una trenza de esta dama Con el cabello de esta dama Le hicieron un amarre de amor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 o simplemente desea hacer un amor de amor. Nos proporcionan los medios y nosotros los realizamos por ustedes. Me pueden contactar ya al WhatsApp 320-696-2816. Repito, 320-696-2816, código país 57. Estoy en Colombia. Mi correo es atrevetesasorprender.com. Mi nombre es Víctor Rosa y este programa es Exponiendo el Mar. Hasta una próxima oportunidad. Hasta aquí, Exponiendo el Mal. La próxima semana nos encontramos y recuerde que la maldad existe.